me te eh, me aquí estoy me no te sí el... sí, no me, me ver, no me no me ¡Aquí no ¡Aquí vámonos! no por todas tus vidas, ya te veo. Dale, dale, dale. Ya rápido, pero más rápido. Distráigalo. Hola, otra pobre. Hola, hola. <risa> corre, corre, corre. Corre, corre, corre. corre. Ahora a mí. What?